Con nosotros aquí en Telenor, Mike Tower, hermano, vuelvo y te veo. Estamos aquí nuevamente, Simone Baby Ready. Es, ese disco tuyo es el nuevo, el Easy Money, ese es el que va a lanzar ahora en enero. El, ¿qué, ¿De qué trata ese disco? ¿Qué va a tener? ¿Cuáles colaboraciones? Pues ese disco, sinceramente, fue un escogido que hice de los temas que, que sé que van a gustar de sí o sí, ¿entiendes? Puse a los que yo utilizo como jueces, ¿me entiendes? Mi, mi, mi, mi entorno cercano, que digo que son los jueces musicales míos y Hicimos ese código primero escogimos 20 y hasta, hasta por ahora mismo hay 8 temas que sé que van a dar en el blanco Y se llama Easy Money Baby porque yo digo que la inspiración mayor de esto son las mujeres que se buscan lo suyo Que, que como quien dice, trabajan por lo de ellas y por, por, por no depender de nadie Y eso es una pieza colección de mi parte a todas esas mujeres eh, Eso dices de, de las mujeres, ¿cómo haces ese cambio? o sea ¿cómo, ¿Cómo lo acogiste ese cambio de maleanteo ahora para la Baby? O sea, ¿cómo tú lo asumiste? ¿Cómo dijiste, bueno, yo necesito irme por este camino? Pues desde, desde, desde el principio de mi carrera siempre hacía como conceptos de, para las mujeres. Lo que pasaba era que yo decía, espérate, todavía no voy a tirar esto como para desperdiciarlo. Mejor cojo la calle y, y cojo esa fuerza. La calle hay que tenerla en, en tu, como, como cantante de la música urbana. Ya, lo urbano es en la calle. La calle es la que, ¿sabes? Tú te estás expresando por la calle. Eso, cogí eso primero y luego como que para que se viera el, el cambio, el crecimiento, pero... Cuando sea, si hay que apretar el botón de tirar un maleanteo, lo tiramos, ¿entiendes? Pero estamos ahora mismo encaminándose un poco pa, para crecer como artista. Tú sabes que cuando uno empieza en, en esto, siempre tiene un, un norte, o sea, o a una persona que uno sigue. Y como tú empezaste con esto de maleanteo, ¿a quién tú veías en ese momento que tú escuchabas y decías, bueno, yo creo que no sé cómo es el tigre? El maleanteo, si sí, sí, vamos a hablar de maleanteo, la era que, como quien dice, que, que yo viví real fue la de Coscuyo y el Ingengo Flow, esa era. No como las tiran ni nada, sino que cada cual. Era fanático de cada cual en su línea. Ñengo fue un poco más, más calle, entiende. Coscuyala era un poco más, si sí, hablaba de calle, pero era más, como que no era tan, tan de la calle así de lleno. Era la calle y le gustaba. Pero que esa, es, ¿sabes? Como lo dije la en generación. Sí, me siento que soy la evolución de ellos. Como que crecí escuchándolo igual el Cangel, Igual, ¿sabes? Son muchos de ellos. Esto era el father, pero ya esto yo era un poco más menor. So, yo digo, por eso digo, Coscuyala y Ñengo, a nivel de, de Ray, Malenteo, son los, los que yo siempre he visto como top ahí. ¿Pero viene un tema en esta nueva etapa contigo, con Ñengo o con Cocuyola? Pues en cualquier momento se lo pueden esperar porque con los dos tengo o sea, tengo una relación. Y vi que él en su posteó tu canción con Arcángel, o sea, él le dio un visto bueno. Son, son artistas que, que saben identificar buena música, entiende Cuando algo está bueno, el que sabe, el que es, el único que sea ciego solo no no va a saberlo. ¿Cuál es, va a ser el tema tuyo nuevo ahora que tú vas a lanzar, vas a promocionar? Pero ahora mismo, anoche, tan reciente como anoche, salió un tema junto a Tito el Bambino que se llama Baila así. Pero luego de, de esta etapa van a salir varios temas, ¿qué sé yo? varios regalos a los, a los fanáticos del ground también. Quiero traer un poco del rapeo, pero ya sé que en enero y Simón y Baby es lo que va a estar controlando. Y en los foques radio sobre lo que pasó con Ganger Remix sí. y que no hiciste el tema porque entendías que tenían que dar, o estar contigo, o sea, darte esa prioridad o poner darte a tu lugar. De, no, hay, no, no, no, sino como no hay que como inconvenientes en, después de eso. No, no, no, es simplemente esa era la estrategia de ellos y pues esa es la mía, ¿entiendes? Yo la tengo que hacer a mi, a mi forma porque la gente le, estaba loca por escuchar mi verso, ¿entiendes? ¿Crees que ese ha sido uno de los mejores? Porque han salido muchos Ganga Remix. Han salido, han salido muchos y de eso se trata. recuerda que cuando salgo una canción que gusta, el tema gustó de una desde que salió, yo soy uno de esos a mí me gusta pero que los fanáticos quieren escuchar a su favorito ahí, a ver qué da, eso fue lo que yo hice, dar lo que yo doy. ¿Qué esperamos de ti en este concierto, Festival Hit? Te vimos en, en el concierto, en los premios Hit, cuando cantaste con Farruko. esta vez viene con, muy, con un repertorio sumamente amplio. Sí, vengo vengo a cantar varios de mis temas y vengo a cantar junto a dos de los que sabe, son de los míos, considero yo, eso que va a ser algo duro, va a estar duro esto de los premios. Hello. Mike, de verdad mil gracias, pero yo, gracias. antes de irme quiero hacerte una pregunta, porque se ha hecho, en Puerto Rico está como muy controversial eso. ¿Qué tú eres, Flow Maluma o Flow Real G? Papi, yo soy una combinación de ambos, para mujeres que están en el Flow Maluma, ya tú sabes. La en, calle, en, ¿no? ca en cada momento. Vamos Real G en todo el lado, tú sabes. Gracias, Mike.